Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por, por la invitación y es un honor para mí estar este, compartiendo con ustedes este, estos momentos. Y lo que tengo para esta tarde es este, una, un estudio que hicimos hace, hace muchos años en, en El Rincón, que ha sido mi, de las, de, mi, mi única experiencia en el, en el Rincón de la Sierra Norte. Y este formó, part, formó parte de otro proyecto que se este, llamaba delimitación e inventarios para la conservación de cubierta forestal con cultivos agroforestales. Entonces, en ese tiempo, tenía que este, el objetivo de ese, de ese proyecto era generar inventarios, principalmente del bosque mesófilo y de los cafetales en San Juan y Ajila. Entonces, pues los, los compañeros de Mesófilo en ese entonces eran los, los, la organización que estaba dirigiendo este proyecto, que estaba coordinando este proyecto. Pues al saber que este, trabajaba yo o empezaba a trabajar con aves, me invitaron a, a explorar el área. Y pues para mí fue, fue una experiencia de vida. Ahí, ¿no? Por primera vez estaba yo acercándome realmente a las, a las aves este, tropicales. Y pues bueno, entonces hicimos este trabajo y tuve la oportunidad de trabajar también con Kenia en el mismo proyecto y fue donde, donde empezamos a, a madurar más ideas. Entonces vamos a ver si voy a si puedo este, compartir. Esta. Ok. Y, no sé si esto esté bien, esté ya, esté correcto. Si la pantalla está, este... Sí, se ve bien, solo si puedes este, ponerla en pantalla completa. Oh, uh, ok. Por ahí, está mejor así, ¿verdad? Ahí está, adelante. Ok, perfecto. Entonces, les digo, este, este fue un pequeño estudio, sobre todo para generar este... Para estar explorando qué especies de aves habitaban en, en el mesófilo, en el bosque mesófilo y qué especies este, de aves este, habitaban, habitan en los cafetales en San Juan Yajila. Entonces, vamos con un poquito de, de, este, de datos acerca de, de las aves. Sabemos que Oaxaca es, este, es el número uno en, en, en México en cuanto a la riqueza de de aves. Se, bueno, el, uno de los inventarios o uno de los este, listados reporta 736 especies de aves, en, que es, es, ese listado lo hizo el, este, el doctor Navarro Sigüenza, y ahora con esa plataforma de Haber Aves, donde que este, es mucho trabajo que se está dando en, en Oaxaca, también coincide el, el número 736 en estas fechas. Entonces, este, ese es el número. <coughs> De esas 736, 61, este, 61 de esas especies este, endémicas de México son registradas en el Estado. Cuando decimos que una especie endémica, significa que su distribución solamente se acota al, a, a una área muy restringida, o se restringe, se, se, se acota a una área muy restringida. En este caso, al decir endémicas de México, este, se restringe a la frontera norte y la frontera sur de México. Entonces, no las podemos encontrar en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y por el, la localidad de San Juan y Agila, escogimos este... traer un poquillo de datos también acerca de los bosques mesófilos de montaña, en los cuales este, para estos bosques este, están reportadas 551 especies de aves, ¿no? De las cuales son 196 las especies de aves las que son particulares de estos bosques, ¿no? 317 no son atípicas o particulares de, estas, de, estas, de estos bosques mesófilos y 38 pues fueron, este, se consideran excepcionales que no es, no, realmente no pertenecen rigurosamente a este, a este bosque. Este, dentro de los bosques mesófilos o la, la riqueza del bosque mesófilo en aves, en cuanto a aves, este, el estado de Veracruz es en el cual se han registrado la, la mayor cantidad de, de aves, con 346, Chiapas, 341 y Oaxaca, 315. Esto no indica que alguno de, que, que realmente Veracruz sea más rico, simplemente refleja, pienso yo, que se ha trabajado más el estado de, de Veracruz que, en, que el estado como de, como Oaxaca, ¿no? Que eh, específicamente la región esta del Rincón. Y este ha sido relativamente poco explorada, ¿no? Y que siguen saliendo cosas nuevas, ¿no? No nuevas especies, pero nuevos registros, ¿no? En la ampliación del, del rango de distribución de algunas especies. En cuanto a los cafetales, este en México se registra un total de 273 especies de aves. Entonces, vemos que, que, este, que pues, realmente. En México tienen los cafetales, tienen un buen número, se representan una, un alto número de, de especies. Si pensamos en que se tratan de un sistema agroforestal, ¿no? Que no estamos viendo, que no estamos hablando de un bosque natural, si podemos llamarle así. Entonces, cuando trabajamos en San Juan y Ajila, lo que hicimos esa, en esa ocasión es que revisamos o este, hicimos visitas a las parcelas de café. En, ese, en esa ocasión visitamos 14 parcelas de café. Y como saben, las parcelas de café en la Sierra Norte pues son comparadas con los con los grandes este, eh, quintas o parcelas de otros, otros lugares. Estas parcelas son pequeñas. Entonces, las parcelas eran entre 0.25 y 0.5 hectáreas. no Y además de eso, también hicimos una, este, una visita. A, a una área de Cerro Machín que es donde está el portillo para este, explorar también la riqueza de aves en el bosque mesófilo ¿no? y qué es lo que lo que nos encontramos en, en lo que en lo que se trata de los cafetales para empezar este encontramos 45 especies que se, que se pudieron que las encontramos dentro de los cafetales. ¿no? Estas 45 especies este, pertenecen a 35 géneros y a 14, 14 familias. Y estas las, las familias son las que tenemos en esta otra tabla y que son la familia Parulide, que son los, los chipes, que son como este, este, este, este Wilson, o chipe de Wilson, que fue esta especie, es una especie este, migratoria neotropical, es decir, que se reproduce en el, en el norte, en Estados Unidos, Canadá, Alaska. Y durante, este, este, durante el invierno regresa a México, hasta el invierno en, en México. Y en la, en el, durante el verano regresa otra vez a anidar Estados Unidos. Entonces esta especie es la, la que se encontró más, más en los cafetales. no Y este... La segunda familia con más, más especies fue la familia de que son los, este, los papamoscas. Los, después está la familia turdida que son las golondrinas. Y este, las tangaras están en, en cuarto lugar. ¿no? Y así seguimos viendo que los vireos y los bolseros también fueron este, especies que, o familias que fueron encontradas dentro de, de los cafetales. Este es otro un ejemplo de otra especie que fue encontrada en los cafetales, que es el chipe de Tausens, ¿no? Cetofaga tausendi. De nuevo, esta especie también es una especie este, migratoria neotropical, ¿no? Entonces, se reproduce en el norte, en Estados Unidos, Canadá, y regresa a México durante el invierno, ¿no? Y es interesante que escoge los cafetales para, para pasar este tiempo en el invierno. Esta es una especie residente. Lo contrario de las migratorias neotropicales, tenemos las, las especies que son residentes de aves. Y estas especies uh, a veces hacen unas migraciones locales muy pequeñas, no, altitudinales principalmente, pero por lo regular no se, no son, no se mueven en una larga distancia. Entonces esta es una, una piranga, piranga videntata. Dentro de, las, este, dentro de las especies que fueron este, encontradas en los cafetales, encontramos dos especies endémicas de México, y que es el vireo dorado, el golden vireo en inglés, y un este, que en los valles centrales le, le llaman el chogón, ¿no? Entonces, estas dos especies endémicas de México fueron encontradas en cafetales. En cuanto a... Uh, con respecto a los mesófilos que quitamos, este, ahí encontramos un, ligeramente una mayor cantidad de especies, ¿no? 52 especies agrupadas en 44 géneros y 22 familias. Y de nuevo, si nos damos cuenta, es que este, la familia parulide, la familia de los chipes, es de nuevo la que, la familia con más especies dentro del bosque de, de encino, de también los bosques de mesófilos de montaña, en segundo lugar tenemos a los colibrís, ¿no? Con cinco especies y los este, papamoscas están en tercer lugar. Y aquí tenemos, pues nos damos cuenta que la mayor cantidad, de hay una mayor cantidad de familias en estos bosques. Y en este caso, en los bosques mesófilos, este chipe fue el chipe que, este, que lo encontramos más seguido, que es más, a, este, más común en el bosque de mesófilo de montaña. Este es un este, ren, también característico del, de los bosques de mesófilos de montaña. Este es un colibrí, también muy, muy característico del bosque mesófilo de montaña de, de, de Yajila. Dentro de las, las especies que, que, que encontramos o que localizamos en el bosque mesófilo, este 10 estaban catalogadas dentro de la norma 059. Pero de las de, de ellas las que más nos llamó la atención fue esta águila elegante, ¿no? que fue encontrada en la parte alta del del cerro Machín y cerca del portillo y que pues lo interesante de esta es que es el Quizás es una de las, este, de los registros con la mayor altitud, porque esta especie, por, este, por lo regular, está en bosques más tropicales, más, este, de baja elevación, sobre el nivel del mar. Entonces, ese es uno, fue un buen, buen registro encontrar esta, esta especie, el águila elegante, y está estas, estas uh, pavitas o pavas, que, le, de monte, también, que esta se encuentra en este, en protección especial, ¿no? Eh, el, esta águila elegante me parece que esta es la que está en, en peligro de extinción, ¿no? Para el bosque mesófilo, lo que, este, si recordamos que el, para los cafetales solo, solamente encontramos dos, dos especies endémicas, en este caso encontramos este, seis especies este, endémicas en, durante nuestros recorridos, obviamente, es nuestro, nuestro tiempo fue, nuestras visitas fueron pocas, no cortas, entonces es, es seguro que vamos a encontrar, aunque se pueden encontrar más especies este, endémicas de México en, en los bosques mesófilos, pero durante ese tiempo nosotros encontramos seis, no y este que tenemos en esta foto es una, es una de ellas. Y bueno, esta es otra especie muy característica del, de los bosques mesófilos, para los, los compañeros que han andado mucho en el bosque y la pueden reconocer. Entonces, este, esa fue nuestra, nuestra experiencia en explorando los, los bosques de, del rincón, especialmente en San Juan y Y pues las recomendaciones que, que siempre se escuchan ¿no? y que... Este, pues es, es, es, es interesante saber que desde que estaba yo estudiando en la, la licenciatura decían que tenemos que se, seguir haciendo estudios, estudios que estaba poco estudiado, y a esta altura, después de algunos años, todavía podemos seguir diciendo lo mismo, ¿no? Tenemos que continuar con estudios ornitológicos en, en el área del rincón. Realmente son estudios que, pues, de cosas básicas, ¿no? Como este, la historia natural de las especies, ¿no? listados de aves en, de las diferentes regiones del rincón que serían súper útiles y que pues a veces este, muy poca gente está trabajando en, en esas áreas. no Y sobre todo algo que, que me llama la atención a mí es, o que me, me, me gusta mucho es de impulsar la integración de los habitantes locales en los procesos de compilación, generación, registro y divulgación del, conoci del conocimiento de las aves en el rincón de la Sierra Juárez. Lo que en otras palabras, lo que me lo que me llama muy, más la atención es que sean la gente local los que realmente generan este proceso y, y, y paremos de ser como o dejemos de ser solo informantes a, a personas que vamos de fuera no y que pasamos muy poco tiempo en realidad, no la, las, las personas locales realmente viviendo en la en, en esos lugares podrían generar muchísima información, ¿no? Y que sean ellos los encargados de la, de la divulgación de esto. Y ese es un ejemplo súper buenísimo en el caso de Kenia y, y la compañera también que, que está trabajando, las magnolias, ¿no? Que, que están realmente ya en este, en este proceso, ¿no? Y me da mucha, mucha alegría y me gustaría mucho saber que, o saber de personas del, de la región que están, este integrándose a este proceso con en cuanto al campo de las aves. ¿no? Y bueno, <ríe> esto es esto es todo lo que tenemos para hoy.